16 minutos, pasaron de las 10 de la mañana y vamos a seguir hablando de Cuba para saber lo que está ocurriendo. Vamos a tomar contacto telefónico con Iroel Sánchez, él es ingeniero, periodista, director del blog La Pupila Insomne y está en La Habana. ¿Cómo te va Iroel? Muchísimas gracias por tomarte un tiempo para la radio. Bueno, un placer. Yo no soy director, soy editor, soy. en mi blog. Editor, bien. Es un oficio más bien eh, Iroel, ahí veíamos algunos de, de los posteos Del blog, la información Y eh, uno de los títulos era El tsunami de desinformación Que hay con respecto a Cuba ¿Qué nos puedes contar que está pasando por estas horas? Ya que estamos tan lejos Y es tan difícil acceder a, a una información Sobre lo que ocurre Bueno eh, En estos momentos hay calma En La Habana desde ayer mucha, Y en todo el país se anunciaron el, el, por el gobierno nuevas medidas de dinamización de la economía, de facilitación de la vida del país, que no tienen que ver directamente con las protestas que venían implementándose desde antes. Eh, también la evolución de la situación de la energía, la energía eléctrica ha mejorado. Eh, se han rehabilitado varias plantas que estaban en, en reparación, plantas eléctricas y bueno ahora estamos viendo todo el país está pendiente de la conferencia de prensa sobre eh, la evolución de la covid con cifras todavía muy complicadas eh, hoy fue el récord de fallecidos en un día eh, más de 60, que es una cifra baja para las cifras que se han visto en el continente etcétera pero eh, para nosotros es una cifra significativa. ¿no? Bueno, estamos. Eh, esa es la realidad de hoy, el día de hoy en La Habana. ¿no? Uh -huh. eh, Iroel, ¿y ¿cuál es la situación con respecto a, a, a la pandemia? Porque cuando se realizaron estas protestas se hablaba sobre algunos sectores que justamente reclamaban cambio en las políticas con la pandemia. No, yo creo que las políticas de Cuba con la pandemia han sido ejemplares y la opinión internacional y la opinión del propio pueblo cubano sobre eso eh, es muy buena Cuba, eh, en Cuba, creo que es el poco lugar en el mundo hoy con las cifras que hay, se hospitalizan todos los enfermos todos los tienen en hospitales, nadie se queda en su casa todos reciben un protocolo, todos reciben medicamentos gratuitos en Cuba se han desarrollado cinco candidatos vacunales, dos de ellos ya son vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala, que se están aplicando gratuitamente ya hay dos millones de cubanos inmunizados con esas vacunas con tres dosis de esas vacunas y ya casi siete millones tienen alguna de esas dosis eh, se han, que, perdón, se han aplicado siete millones de esas dosis eh, y hay un manejo riguroso de, de, de en los enfermos, hay una tensión con todo el sistema médico cubano que seguramente sabes que llega acá abajo y todo el mundo tiene acceso a un médico, pero bueno, la situación de esta enfermedad en todos los países del mundo, incluso en países del primer mundo, ha puesto realmente en tensión la fuerza de los sistemas de salud, incluyendo la de Cuba, que es un sistema de salud universal y gratuito y con un desarrollo científico significativo, pero eh, ha significado una atención importante y ha logrado salvar eh, muchas vidas de hecho la tasa de letalidad en Cuba es de 0.69 es mucho menos de la mitad de la promedio de América Latina y es de las más bajas del mundo creo que solo más baja es la de Japón esa es el, la gestión cubana de la pandemia y hay que medirla por la cantidad de vidas que ha salvado. Y ha salvado miles de vidas en comparación ¿sí? con las que se hubieran perdido si tuviéramos el mismo nivel de gestión que han tenido la mayoría de los países de nuestro entorno. Uh -huh. Y estas personas que salieron a protestar, ¿con qué objetivo lo hicieron? A ver, ahí hay eh, la mezcla de diferentes cosas. Uh -huh. Hay un grupo de personas pagadas una minoría, pero que fue la que gestó, la que eh, desató esto pagadas y organizadas desde los Estados Unidos, una minoría, pero lograron sumar a esa inicia, eh, inicia, eh, en acción inicial a personas inconforme con los cortes de energía eléctrica que eran inevitables por la situación de, de falta de reparaciones en el sistema eléctrico provocado por el mismo, mismo bloqueo que impulsó Estados Unidos, inconforme con eh, problemas que tenemos de desabastecimientos reales porque no se pueden comprar todos los alimentos ni todas la... Eh, objetos de aseo personal, y cosas de la vida cotidiana que se han vuelto escasas en los últimos meses tras la combinación de la restricción de rebloqueo que impuso Trump y que Biden mantiene con eh, los efectos de la pandemia que han eliminado prácticamente el turismo. Etc. Y además, la, eh, dentro de eso entonces había personas eh, pagadas, te decía, de Estados Unidos, estas inconformidades y sectores delincuenciales marginales que vandalizaron, apedrearon tiendas, apedrearon carros patrulleros de la policía. Eh, esos son, los, yo te diría, los tres elementos que se juntaron aquí y también hubo, y fue lo que permitió revertir eh, con rapidez esa situación, una respuesta popular con el ambiente, con, eh, en apoyo a los agentes del orden interior, la policía, en la contención de esta situación, porque la mayoría de los cubanos comprendió que este curso de los acontecimientos llevaría a unas condiciones para que Estados Unidos recrudeciera su política hacia Cuba aún más. Incluso hay sectores en Miami, en Europa, en España, pidiendo una intervención militar en el país. Claro. Y hoy hay una situación, como te decía, de calto. Uh -huh. Eh, Iroel, ¿y ¿podés explicarnos qué eh, implica este desabastecimiento? ¿Qué implica este bloqueo? ¿Qué consecuencias tiene? A ver, el año pasado el bloqueo implicó para la economía cubana la pérdida de más de 5.500 millones de dólares. Te voy a explicar. En términos prácticos, sí. eh, se sancionaron todas las navieras que transportaban combustible a Cuba. Eso implica que te incluyen en el precio del combustible el riesgo de traerlo y por tanto Cuba tiene que pagar eh, mucho más por el combustible que cualquier país del mundo. Implica que Cuba no puede hacer transacciones en dólares por ningún banco, no solo norteamericano, sino ningún banco que tenga relaciones con bancos norteamericanos, que son todos los bancos, porque es la, se trata de la principal economía del mundo. Implica que Cuba, por ejemplo, eh, cambia dólares en el país y no puede ir a ninguna parte, tiene que quedarse con esos dólares que son papeles sin valor en Cuba porque no puede salir y cambiarlos en otro eh, lugar ni utilizarlos para comprar nada. Eh, y todo eso, entonces, a la hora de comerciar si ningún barco que toque puerto cubano puede tocar puerto norteamericano, de la principal economía, de economía, de economía del mundo en seis meses. Cuba no puede importar ningún producto fabricado en cualquier lugar del mundo que tenga más de 10% de componentes norteamericanos, que también es prácticamente imposible, desde un respirador artificial hasta un equipo, una computadora. Eh, todas tienen algún componente estadounidense. Entonces, eso limita enormemente la gestión de la economía cubana, encarece significativamente cualquier importación y eh, cualquier trámite económico, cualquier... Eh, acción de, de buscar ingresos para el país como por ejemplo la, una de las principales era la eh, colaboración médica internacional ha sido una eh, eh, perseguida por los Estados Unidos Cuba tuvo que retirar de Brasil 11.000 médicos porque el gobierno de Bolsonaro aliado de Trump expulsó de ellos 11.000 médicos cubanos que colaboraban con la salud de los sectores más pobres eh, de Brasil, pero que a la vez reportaban importantes ingresos con la economía cubana. Te pongo ese ejemplo, pero podemos estar hablando durante horas de ejemplos de ese tipo. ¿no? ¿Por qué eh, desde otros países eh, no, no se trabaja fuertemente para levantar el bloqueo, para presionar para que se levante el bloqueo? A ver, la Asamblea de la ONU, en general de la ONU, buscó... Eh, eh, buscó aprobar y aprobó por eh, una vez 29 eh, una resolución de 100, 181 votos a favor condenando el bloqueo a Cuba la, el bloqueo a Cuba es la, la acción del más consenso yo diría, en la comunidad internacional, más rechazada en la comunidad internacional pero eh, tiene la eh, la característica de que una cosa es una votación en la ONU no obliga a cumplirla. Y sí. segundo, Estados Unidos, con su poderío económico, obliga a muchos países, en, en términos prácticos, muchas empresas, porque los gobiernos, como tú sabes, no mandan las empresas en el capitalismo, eh, obliga a muchas empresas a, a, a asumir estas restricciones, a con la condición de que no puedan acceder al gobierno, al, al mercado norteamericano, eh, van a sufrir sanciones, etcétera y, y los países eh, muchas veces no tienen no hacen nada contra estas estas acciones. Uh -huh. Bien. Bueno, nos decía recién eh, Iroel sobre la, la situación actual. Eh, bueno, está todo tranquilo y se está esperando esta información sobre la, eh, el tema de la pandemia. Así mismo. Uh -huh. Bien, hoy, hoy por hoy no se están concretando eh, movilizaciones ni, ni reclamos. No, no, no, para nada. Uh -huh. Hoy las personas están trabajando, eh, atendiendo sus necesidades cotidianas. Bien, Iroel, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Universidad Carlos un de Neuquén. Un placer. Muchísimas gracias. Buenos días. Iroel Sánchez es ingeniero y periodista y editor del blog La Pupila Insomne, y bueno, nos contaba sobre eh, la situación en Cuba por estas horas, nos decía que están esperando algunos anuncios en torno a la evolución del COVID-19, se registraron 60 muertes en las últimas horas, que bueno, se eh, lleva una complicación, pero la cuestión sanitaria está... Bastante organizada, es lo que nos decía este periodista. Bueno, nos explicaba cuáles fueron las intenciones de esas protestas que se realizaron hace un par de días y eh, qué implica el bloqueo y por qué se produce desabastecimiento de medicamentos.